Saludos chicos, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes, esto es Anatomía Educando para el Futuro. Continuamos con los segmentos de entrevista, recuerden que esto lo estamos haciendo con fines didácticos, para enseñanza y orientaciones, para todos ustedes, nuestros queridos suscriptores, y el día de hoy me encuentro con una eminencia de la medicina. Él es el Dr. Kelvin Ceballos, el cual se encuentra realizando la residencia de ginecostetricia, y vamos a conocer un poquito sobre él y la trayectoria que ha pasado en todo este tiempo estudiando medicina. Sí, sí. Un placer tenerte acá presente en nuestro canal, Anatomía Educando para el Futuro. Muchas gracias Juan Pablo, qué bueno es eh, tu invitación a tu canal de YouTube, Anatomía Educando para el Futuro. Realmente me siento muy, muy bien por la invitación y qué bueno que pensaste en mí. Eh, y nada, vamos a hablarle a los muchachos, a los estudiantes de medicina, a los internos Y a y los también, generales que están Sí, a los médicos generales y a los futuros residentes Acerca de lo que es la residencia, del examen de residencia Y algunos truquitos para que le vaya bien Oye, no señores, quédense hasta el final que vamos a ir dando algunas pautas importantes Que pueden ser de su interés Y vamos a conocer cuáles son esas pautas que el viceba, yo quiero saber más o menos tu trayectoria en cuanto a tu educación, de dónde tú provienes y cómo tú fuiste en la escuela. Ok, bueno, yo nací aquí en Santo Domingo, me crié aquí en Santo Domingo, estudié la primaria en un colegio, Colegio Santa Rosa, que ya hoy en día no, no existe, y el bachillerato lo estudié en el Liceo Estados Unidos de América. Estudié el bachillerato completo ahí en Estados Unidos. Sinceramente irónicamente, yo en el bachillerato no era tan buen estudiante, no era tan aplicado, sino que, tú sabes, la juventud... O la, o en eso, señor, los estudiantes sí. que están viendo este video? No, la, tú sabes, en mi tiempo de juventud, uno estaba eh, siempre en el coro, en los pasillos... En cuanto al liceo, me dice que tú pasillabas mucho. Sí, sí, sí, yo era terrible. Era terrible realmente y pasaba chepa, pero pasaba.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 ¿Cuál te falta? Bueno, de Realmente yo nací con un riñón etópico. Okay, el riñón no. etópico estaba en la región de hipo, en, el, en, en la pelvis. Eh, me, lo estirpa, me lo estirparon cuando tenía un año y diez meses. Y de ahí en adelante, imagínate, hasta que yo cumplí 15 años, era, eso era cada seis meses. Okay. ese procedimiento chequeo. es una nefrectomía. Que ya en este caso se le hicieron como tratamiento por algunas complicaciones. Sí, el riñón era multiquístico, estaba atrofiado, no tenía función, entonces ocupaba un espacio que no le correspondía. Y por esta razón, eh, la conducta que se tomó fue la extracción. Bien. Estudiando medicina, ¿en qué año fue que ingresaste? Mira, medicina? es una historia un poco complicada, un poco larga. Porque yo, eh, cuando salí del bachillerato, inmediatamente salí, tenía la visión de entrar a medicina. Pero por problemas que tuve en la inscripción en la universidad, no pude inscribirme en medicina. Porque había un examen que daban eh, la facultad para poder entrar. Entonces, cuando yo fui a inscribirme, eh, ya había pasado el examen. Y yo no quería esperar otro semestre. Yo dije, bueno, me inscribo en otra carrera y luego me transfiero. En ese tiempo, me inscribí en la carrera de psicología clínica. Eh, eso fue en el 2006-1. Primer semestre del 2006, que fue okay. mi primer semestre. Ahí me inscribí en psicología clínica, y di la, eh, algunas de las materias básicas, y di psicología general también, y antropología, que son, no son de medicina, pero son de psicología. Di esas dos materias ahí, en mi primer semestre. Al final, yo me logré transferir en el tercer semestre. Mi primer semestre en medicina fue el 2007-2002. Pero legalmente fue en el 2008-1, porque en el 2007 yo estaba haciendo la iglesia de inmersión. Bien. Y yo no, no cogí materia en ese semestre. yo estaba Ya yo era de medicina, pero no pude coger materia. Para ti te pasó igual que a mí, que yo comencé en la carrera de contabilidad, en el 2006-1 también. Luego duré tres semestres cogiendo las materias básicas sí. para luego tomar el examen, el POMA principalmente. Eh, sí, sí, que es ese, el que te dan para examen. evaluar y ver si tú dices que para esa carrera. Mira, en psicología clínica, yo elegí psicología clínica no porque me gustaba la psicología ni nada por el estilo, sino porque la orientadora me dijo, inscríbete en psicología y luego te transfieres, que las primeras materias son las mismas. Pero ese era un gancho. Ese era un gancho, a ver si uno se quedaba ahí en psicología, porque había un grupo que no se puede inscribir en medicina. Ninguna materia aparece. No, ninguna materia, ni una sola materia en común. Pero me dijeron, inscríbete ahí, la, la psicóloga orientó, eh, no, que nos, nos aconsejó de que nos inscribiéramos en psicología clínica para luego transferirme a medicina y que porque eran similares, pero realmente era totalmente diferente ¿Pasaste algún trabajo ahí en la carrera de medicina? Bueno mira, realmente yo inmediatamente yo entré a la carrera de medicina y yo dije bueno esto es para terminarlo, ya yo he perdido demasiado tiempo y yo cogía materia de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche estaba yo cogiendo materia y una de las materias más difíciles para mí, realmente más difíciles fueron las bioquímicas la bioquímica, pues yo la anatomía me la comía. Yo me iba bien en todas las toda la asignaturas, pero en bioquímica realmente se me, se me dificultó un poquito. Yo la pasé, eh, la pasé como la quiera. La pasé en pero la pasé La pasé, la pasé. ¿Tú sabes que, que, ¿Tú sabes que después de 70 para arriba todo lo otro sobra? Como dicen <ríe> los, los mismos estudiantes, que después de 70, todo después de ahí es vanidad. Sí. Que con un 70 ya lo hacen. Claro, así... de 70 para arriba ya todo lo otro sobra. Eh, ¿Cuál fue la experiencia más desencantadora que tú tuviste en cuanto a la carrera de medicina? No te desencantaste, no Mira, viniste ya hasta aquí, esto no es lo mío. Yo voy a por un profesor que me quemó o se la cogió conmigo porque siempre aparece algo. <risa> sí, sí, siempre aparecen profesores malos, pero yo siempre decía, ese profesor es malo, de 100 estudiantes le pasan 4, de esos 4 yo soy uno. Eso era lo que yo decía y al final yo la pasaba. Mira, si tú supieras, la experiencia más difícil que yo tuve fue al principio, yo te dije, duré tres semestres en psicología. Cuando se acabó el primer semestre que voy a me, me, me dijeron, no se puede, porque tiene que tener química y biología aprobada para poder hacer la transferencia. Entonces, en el segundo semestre, me salió la biología, pero la química no me salió. Entonces, yo dije, oye, no voy a poder transferirme, otro semestre más en esto. Por eso, yo decidí, bueno, para no perder el tiempo, déjame inscribirme en el inglés de inmersión. Hago el, el inglés de inmersión este año, el 2007 completo. Y luego, eh, inscribí, sí, inscribí la química, claro. Esta pregunta que siempre la hacen los estudiantes, ¿cuál es el semestre? ¿Cuál fue el semestre más difícil que tú tuviste en cuanto a la universidad? Mire, el semestre más difícil que yo tuve, en medicina, En medicina fue mi último semestre, porque yo para avanzar, yo recuerdo que estaba haciendo el pre-internado, y aparte del pre-internado llevaba tres materias, llevaba hematología, que es difícil, neuro, neurología con la cerda, que es difícil. la o es sea, bueno, la profesora estrella de allá. De, sí, la doctora Lourdes Cerda. En paz del cáncer. Sí, en paz del cáncer falleció y, y, y nada. Eh, y llevaba otra que era, yo creo que inmuno, inmunología. Esas tres materias llevaba, aparte del preinternado. Entonces, la carga era un poco... Porque tenías que estar yendo a, Al hospital, a después hospital, la universidad, alpina. después al hospital de nuevo a hacer servicio. Sí, yo iba al Alpina, después volví a la universidad, después volví a hacer servicio, ya tú sabes. Y ese, después de ahí amanecer en el servicio, para después a las 7 de la mañana, a la rotación. Sí, ese realmente era, era fue uno de los más difíciles. Okay. Eh, ¿Cuál fue tu materia favorita en cuanto a las materias, ahí en, en la asignatura favorita en la universidad? Mira, yo tuve muchas asignaturas favoritas, pero las que más me gustaron... Realmente, aparte de, de las básicas, me gustaron mucho las básicas, la anatomía, la fisiología, pero la que más me gustaron fue la psiquiatría, me gustó muchísimo, realmente, y farmacología. Farmacología y psiquiatría me gustaron mucho. De hecho, yo hasta consideré eh, ser monitor de, de fármaco, pero el tiempo no me alcanzó, okay. porque yo di fármaco, luego entré al internado y... Y se, se puso un poco dificultoso, ya yo estaba para internar, entonces... Bien. En cuanto a esto de monitores, el monitor viene siendo, las personas que son de otros países que nos están viendo, un monitor viene siendo un ayudante, un profesor asistente, o ayudante a profesor en este caso. En cuanto a la parte del internado, ¿en el internado se pasa trabajo En el internado, bueno, mira, <risa> tú sabes que lo, los tiempos van cambiando. Cuando yo hice mi internado, que yo lo hice en el 2011, cuando yo hice mi internado, yo era un R1, yo hacía de todo, yo yo yo hacía eh, yo sangraba la planta entera, tomaba hacía ronda de vitales, yo evolucionaba a los pacientes. Yo tenía que salir con los pacientes cuando salían a hacer a, a estudios fuera del hospital. Yo amanecía 24 horas trabajando. Era un R1 igual. médico interno con rango? Sí, yo era un interno, pero era así el trabajo del R1 eso eso eso era en, en mi tiempo ahora las cosas han cambiado <risa> habrán cambiado bastante te llegaron a sancionar a ti allá en el internado yo, yo vivía sancionado <risa> que tú vivías sancionado en el... tú sabes que uno bueno tú que tú que me conoces claro por mi personalidad yo no, yo, no, yo no le paro a nada ¿y cuáles y cuál eran la, las causas de esas sanciones? porque no, un, ejemplo, a un interno viene y lo sanciona oh, llegó tarde doctor, bien sancionado por eso, bueno, tiene he tenido, cuatro horas yo recuerdo que tuve algunas tardanzas eso pudo influir y mayormente gadejo gadejo, sí un gadejo, señores, que el residente se la coge con el interno y le dice, mira, ver, con este me la voy a coger el día de hoy, y vamos a ponerle cuatro horas Ah, mire, doctor, usted no me reportó la glicemia La glicemia, por una glicemia fácilmente En el hospital Sábado de Begotiel A cualquier interno que faltara la glicemia A la hora de la entrega de guardia Y ese interno no hubiese reportado Esa glicemia, sancionado Cuatro o inclusive Hasta ocho horas le ponía de sanción Por no reportar la glicemia a ti. Ya ustedes pueden saber En cuanto a la pasantía médica ¿La pasantía médica tú la realizaste dónde? Yo la hice en el Ceibo Mira, yo solo mi pasantía para San José de Ocoa, porque mi esposa es de, de Ocoa y tengo familia allá. Pero no me salió. Y recuerdo que, que yo tenía ya seis meses esperando. La pasantía tú la realizaste, ¿cuándo? ¿Cuántos años tú duraste en la carrera de medicina? Mira, yo... ¿En cuántos años tú la terminaste, la carrera? Yo terminé mi carrera de medicina en tiempo récord. En tiempo récord, porque te dije que entré, que entré en el 2008 prácticamente eh, a la carrera de medicina. Y yo me gradué en el 2012. Ahí ver, mismo tú comenzaste la pasantía o tengo. esperaste. Yo me gradué el 28 de octubre del 2012 y la pasantía me salió el 16 de marzo del 2013. Okay. Prácticamente cinco meses, casi seis meses duré esperando. Por lo, lo general, la, en la pasantía. pasantía, lo que estudian acá en medicina, en República Dominicana, se dura esperando demasiado tiempo, de seis a siete meses inclusive. Eso sí. es un problema del sistema que hay actualmente. Y todavía eso no se ha corregido. Inclusive, muchos se desesperan, cogen la pasantía honorífica en cualquier lugar donde les salga. Sí. Y la van haciendo porque quieren entrar a la especialidad antes de tiempo. Ya si usted esperó el 29 de junio, y después de ahí, si usted no comenzó la pasantía antes de ese tiempo, se va a quedar, si, va, si toma el examen de residencia con un laxo del año próximo, usted fácilmente se queda sin por los papeles y eso, de que usted tiene que tener la pasantía finalizada antes de tomar el examen o concursar para una plaza de residencia. ¿Y tú pasaste de trabajo en esa pasantía o tú eras un ahí en esa...? No, mira, déjame decirte para, para que tú veas. Yo te decía que la solicité primero para San José de Ocoa. Ok. Pero cuando me llamaron me dijeron, hay una plaza disponible, pero en el Ceibo. ¿O coge eso la vieja? Y yo dije, no, me voy para el Ceibo. O espera cinco meses más. No, no, yo dije, me voy para el Ceibo, me voy para el Ceibo. Y arranqué para el cebo, yo nunca en mi vida había pasado por ahí. Y resulta que me mandan para un campo del cebo, pero un campito, que tú le preguntas a los mismos ceibanos si conocen el, el campo, el cerrito de Anamá, y ellos mismos no saben. Tú le preguntas en el pueblo, ¿usted sabe dónde está el cerrito de Anamá? Y te dicen, yo no conozco eso. Después del de lo, pueblo, de lo, de ¿en qué tiempo? ¿Cómo tú llegabas ahí? Bueno, mira, era, donde la guagua te dejaba en la entrada y era 21 kilómetros para adentro. Y esos 21 kilómetros era de caña, caña por todos lados. Caña de este lado y caña de este lado, porque quedaba dentro del cañaveral de central Romana, eh, el, el pueblito. Uh -huh. Pero ese era un campo que no tenía ni luz, no tenía agua, no tenía ahí, ahí no entraba señal. De, no tenía nada entonces. Ahí no, ahí no tenía nada. Ahí solamente estaba yo y, y la gente. Ese sería uno de los lugares remotos sí, que eso, se encuentran acá en República Dominicana, había señal ahí. Muy, muy poca. Tenía yo que caminar como un kilómetro para encontrar porque señal. Porque además una lomita para buscar. Subimos en el plato de la, de la clínica. ...para poder encontrar señal... Eso pasa es pasa trabajo, señores, en la pasantía... Sí... Realmente. Hay otros que lo mandan para la frontera, para allá... ...y inclusive... ...que eso es como a 5 o seis horas de, de acá, de Santo Domingo... ...y esas personas pasan un trabajo terrible... ...inclusive hay lugares que el vehículo... ...sale de ese lugar para el pueblo... ...ellos le dicen el pueblo, que sería la ciudad... ...en la sí. parte de esa provincia... ...y solamente sale una vez a la semana... ...en tu lugar, ¿cómo era? Bueno, mira... Eh, había motores, los motores te llevaban Pero un motor te, co te cobraba casi 300 pesos 300 pesos en ese tiempo <ríe> De la entrada a la clínica Ahora de seguro tiene que pagar como 500 Porque es lejísimo es lejísimo Entonces hay una camioneta también Que sale a las 8 de la mañana y se devuelve a las 12 del mediodía Si se te pasa la camioneta la <ríe> menos motorista que hay Entonces Te pasaste no, pero, de la hora, te cogí el sueño Y ya te, se, al otro día te va Entonces mira, mira que sucede Para que tú veas cuando yo llegué allá, yo dije, no, pero yo no voy a aguantar esto. Pero mira, realmente fue una experiencia sumamente gratificante. La gente eh, tienen oye, un corazón. Aparecían que... algunos P.A. allá. unos P.A. son pacientes agradecidos. Ah, sí, claro, muchachos. Yo, yo, vine, yo vine como con 50 libras además Los P.A. son pacientes agradecidos. Que le... Eso lo dan en la clase de bioética. Me la daba un profesor muy querido, hemos eh, reconocido. El doctor Tito Suero hablaba de los PA. Los PA son un paciente que tú lo atiendes y ese paciente, por agradecimiento, agarra, te lleva un chivito, te llevan dos gallinas. Un, un doctor, un mire, huevo. estas tres gallinas para usted. Para que... un, un galón de leche. Esos son pacientes agradecidos que usted sí, los sí. puede conocer ya después que usted esté en la pasantía. Eso se vive en la parte social. No, mira, realmente la parte más gratificante para uno como médico y más como médico nuevo iniciando es la pasantía. Hay muchos, yo sé, que se desesperan y dicen, no, yo voy a hacer mi pasantía honorífica para entrar a la residencia. Pero miren, es una experiencia, es una experiencia que todo médico debe, debe vivirla. Debe vivirla porque eso es lo mejor. Realmente, la residencia es buena, el internado es bueno, pero la pasantía, eso es lo mejor. Eso es lo mejor porque tú sientes, tú sientes, tú te sientes útil primero. Tú te sientes útil porque claro, tú y, estás solo. Y ayer que tú comienzas, el aprendizaje que tú duraste en la universidad, 6, 7 años que tú tenías ya parte teoría, teoría, teoría. Aquí es que tú vas a saber de verdad si es verdad es que tú esos conocimientos que tú adquiriste ahí, si en verdad tú en verdad lo sabes. Sí. En cuanto a la parte del de examen de residencia, ya llegamos ahora al examen de residencia médica. Eh, ¿Tú tomaste el examen de residencia en qué año? Bueno, mira, yo tomé el examen de residencia, la primera vez que lo tomé, lo tomé en el 2014. Tú lo has tomado varias veces ya entonces. Dos veces lo tomé. Lo tomé en el 2014, lo pasé. Y apliqué, y apliqué para la especialidad de medicina forense. Bien. La especialidad de medicina forense, ¿qué tiempo dura? Cuatro años dura. De, yo la hice desde el 2014 hasta el 2018. Pero anteriormente yo pensé que duraba como tres años. Sí, duraba tres años.